amigas, continuamos con esta fiesta de software libre y ahorita estamos con Jaime Casanova desde Guayaquil y parte de PostgreSQL, hablaremos sobre un caso de estudio en el que se utilizó replicación selectiva de tablas, implementado con pglogical Logical para lograr que varios puntos de venta puedan trabajar de forma independiente, sobreviviendo fallas de red, sin embargo que la información esté en un servidor central Sé que muchos hemos tenido este problema de que tenemos un solo punto de información y que queremos tener un garantizar un buen servicio y, y proponer un servicio descentralizado teniendo un solo punto central. Así que hoy vamos a saber cómo vamos a hacer eso junto a Jaime. Y Jaime, pues Jaime es miembro de la comunidad de PostgreSQL desde hace 17 años, donde ha sido un activo contribuidor como probador beta y revisor fundador del grupo de usuarios de PostgreSQL de Ecuador y además es consultor PostgreSQL. 17 años de experiencia, Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días, eh, Mari, eh, Francisco. Eh, la verdad, eh, sí, 17 años ya trabajando con PostgreSQL, ah, muy contento y aprovechando ahora la, la situación para, para seguir Seguir ahondando. Y claro, y es que conocimiento no se deja de hacer aunque estemos confinados, aunque haya pandemia. Así que ya, ya queremos ver qué nos tienes. Listo. Muchas gracias. Entonces, ¿empezamos? Sí. Excelente. Bien, eh, antes que nada, déjenme... Eh, voy a apagar la cámara y compartir pantalla. Okay, tengo un segundo. Eh, ok, ¿me confirman si se ve la pantalla? Estamos viendo. Excelente, muchas gracias. Eh, bien, como mencionaron, eh, ah, bueno, antes que nada quiero agradecer a todos los organizadores del Frisol Ecuador y a todos los que han intervenido para que este evento sea posible. La verdad, eh, qué bueno que eh, es obvio que no nos dejamos vencer por nada y los eventos en línea son son sin duda una excelente ayuda. Bien, eh, como les dijeron, mi nombre es Jaime Casanova, soy, eh, soy de aquí de Ecuador, soy contribuidor de Pogres durante los últimos eh, 17 años, fundador del grupo de Usuarios de Pogres de Ecuador. Ahí está eh, la cuenta de Twitter y la cuenta de la lista de correo, que es pug.pogresquel.org. Eh, también. Eh, proveo soporte comunitario en español a través de la lista pgsql es Soy miembro de la mesa directiva de la Postgresql Community Association of Canada, una organización sin fines de lucro que mantiene las marcas de Postgres y director de servicios profesionales de System Guards, que es una empresa ecuatoriana que se dedica a dar soporte de alto nivel de Postgresql. Incluyendo, cuando es necesario, resolución de fallas. Bien. Eh, toda esta presentación es Creative Commons, ¿no? atribución 4, pueden usarla. descarga de responsabilidad importante. Las ideas, pensamientos y expresiones contenidas en esta presentación son de mi exclusiva responsabilidad y no representan a SystemGuard, la comunidad de post cual los organizadores de FreeSol Ecuador 2021, ni a nadie más. Ok ahora sí vamos a hablar del tema que por el que estamos aquí Brand, hace unos dos años y medio aproximadamente um, nos contactó una empresa es una empresa que vende vende medicina básicamente una distribuidora de medicina que trabaja en parte de, del ecuador en el, muchas de las ciudades de, del sur del ecuador eh, que venden medicina de gran calidad a bajo costo. Eh, ellos tenían originalmente una aplicación basada en Visual Basic con SQL Server, pero eventualmente los costos se hacían exorbitantes. Así que pasaron a un sistema ODU. Eh, en ese punto ya tenían cerca de 40 puntos de venta. Y claro, querían mantener los costos por debajo. Pero había un grave problema, y es que la red... Bueno, Odoo es un sistema centralizado. Es un sistema web. Todo el mundo se conecta a un solo servidor. O sea, se ve básicamente así. Entonces, la farmacia 1, 2, 3, 4, etcétera, tenían que conectarse a un servidor central que estaba a cientos de kilómetros, quizás en otra ciudad, para para poder trabajar pero lamentablemente hay que reconocer que en nuestro país las redes no son tan buenas como quisiéramos así que si se iba a la red no podían vender y lamentablemente eso podía pasar durante horas o días a veces y en algunas ocasiones incluso semanas así que esta solución claramente aunque es lo ideal, en el sentido de que yo tengo un solo servidor central y me preocupo de una sola base de datos, no estaba resultando práctica. Eh, una alternativa en la que se pensó fue entonces eh, tener bases de datos independientes, distribuir la información. Aunque en realidad lo que pensaron aquí fue eh, copiar todo. ¿Sí? Cada base de datos, una copia idéntica del servidor central. Y cada uno trabajar y replicar en ambos sentidos toda la información. Suena bonito, eh, pero es muy complejo. Eh, lamentablemente esto causa varios problemas. Por ejemplo, el servidor central, que tiene información de todas las farmacias, y si yo lo copio idéntico a otro servidor, a otra máquina, va a ocupar el mismo espacio en la otra máquina. Y significa que cada máquina, en cada farmacia, debería tener el mismo espacio que el servidor central la cantidad de información también iba a ser mucha y lo, el tráfico de red iba a ser continuo y, y por supuesto eh, necesitó un, un buen ancho de banda para poder hacer esto eh, además eh, otro problema que iba a haber era la lentitud en cada punto de venta y el hecho de que pueda escribir en todos los servidores implica conflictos ¿qué significa esto? bueno, imagínense que yo creo un cliente en una farmacia ahora ese cliente tiene que replicarse a todos lados pero como estoy replicando toda la información incluyendo todas las transacciones todas las las tablitas el tiempo en que ese cliente llegue a la última farmacia puede ser alto. ¿Qué impide que ese mismo cliente, antes de que llegue a la última farmacia, haya sido creado manualmente en esa última farmacia? Al llegar el registro replicado, hay un conflicto. ¿Sí? Entonces, ese es un gran problema. Hay problemas de conflictos cuando uno trabaja de esta manera. Para esto uno necesita redes estables. Y como dijimos, el problema acá es que las redes en Ecuador no lo son. Ok, entonces eh, llegamos a un intermedio. Es decir, seguimos trabajando eh, con el servidor central. Simplemente ya no estamos transmitiendo información entre cada punto de venta. ¿Sí? Solamente entre las farmacias. Y el central. Cada farmacia es independiente. Cada farmacia mantiene solo la información que le corresponde. Por eso, si el servidor central tiene 200 gigas en, eh, usados en tamaño, cada farmacia es apenas de 100 megas o 200 megas o 300 megas, dependiendo de la actividad que tenga. Son bases de datos pequeñas, manejables. Los equipos no necesitan ser igual de potentes. Así que eso me ayuda a reducir costos. Como cada farmacia maneja su propia información, no necesito estar replicando todo de todos lados. El tráfico de redes es mucho menor. Sí, necesito, información. necesito enviar información desde la farmacia al servidor central y a la inversa. Pero son cantidades muy, muy pequeñas de información en comparación con lo que hubiera necesario bien para lograr esto usamos PgLogical o bueno, Replicación Lógica en todo caso <ríe> ya vamos a hablar de PgLogical la Replicación Lógica es Replicación Selectiva normalmente cuando uno habla de Replicación en Postgres uno piensa en el, algo llamado Streaming Replication ahora se llama Physical Streaming Replication por ese caso, bueno y tradicionalmente esto ha implicado una copia completa de una instancia de base de datos, de un servidor a otro. Sin la posibilidad de poder eh, filtrar nada. Bueno, la replicación lógica nos da esa posibilidad, nos dice que okay, yo quiero replicar solo una base de datos, solo estas tablas seleccionadas. Puedo filtrar registros. Yo de esta tabla solo quiero filtrar los registros inactivos o solo los del 2018, 2017, los antiguos o los nuevos. Puedo filtrar cambios específicos de manera que un cambio que ocurra en un servidor no necesariamente se replica al otro. Por algún motivo es posible querer hacer eso filtrar operaciones específicas, es decir, solamente quiero replicar los inserts o solamente quiero eh, replicar las modificaciones de registros ya existentes, updates o deletes. Finalmente, es posible transformar los datos replicados, es decir, alterarlos de alguna manera. Eh, el nodo destino es un nodo maestro que significa que yo en ese nodo puedo escribir aunque es una réplica aunque es el, el destino de un, de un proceso de replicación yo puedo también agregar mis propios registros a la misma tabla o puedo eh, crear tablas temporales puedo por ejemplo para reportes especiales muy fuertes a veces uno crea tablas temporales intermedias en una réplica normal no se puede. En una réplica lógica sí. Puedo crear distintos conjuntos de índices. Índices distintos a los que hay en el primario. Para responder a consultas que no se ejecutan en el primario. Finalmente, la replicación lógica me permite además replicar entre distintas versiones de Postgres. Así que es una excelente idea si quiero... Eh, Actualizar entre una versión a una versión nueva. Puedo usar la replicación lógica para hacerlo con casi cero eh, pérdida de servicio. Por cierto, eso vamos a hablar próximamente en un webinar que SystemGuard se está organizando para octubre, creo. Bien. BG Logical eh, aunque Postgres, las últimas versiones de Postgres, la ver desde la versión 10, tienen replicación lógica integrada, se Quadrant, desde hace mucho, una empresa con la que trabajábamos hasta hace poco, desarrolló una extensión llamada pglogical. Logical. Esta extensión es la base de la replicación lógica nativa de Postgres. Es el fundamento o, o una de las piedras de bloque de, de un proyecto mayor llamado BDR, que es básicamente replicación bidireccional o multimaestro. Es decir, esto bien hecho, no de forma casera. ¿sí? Pero es muy complejo, definitivamente. Bien. Cuando hablamos de PG-logical, eh, tenemos que, o de replicación lógica en general... Eh, tenemos, necesitamos varios nodos, varios servidores. Eh, un servidor debe ser eh, pensado como proveedor. Y otro debe ser pensado eh, como suscriptor. Es decir, el proveedor es el origen de datos y el suscriptor obviamente es el que recibe los datos. Y debe haber un conjunto de replicación. El conjunto de replicación se refiere a qué datos voy a replicar o qué datos voy a copiar del proveedor hacia el suscriptor. Eh, esto incluye tablas y secuencias. ¿Sí? Como datos adicionales mencionaré que el proveedor y el suscriptor deben correr al menos Pogres 9.4. Es decir, la replicación lógica nativa de Pogres apareció en la versión 10. Pero PgLogical me permite replicar de forma lógica desde Pogres 9.4, 9.5, 9.6 y a partir de 10 ya bueno se podría usar la lógica nativa. Sin embargo, PgLogical aún en las últimas versiones de Pogres, Pogres 13, aún tiene cosas que la replicación lógica nativa no puede hacer. Así que P Logical todavía es muy útil. Si yo necesito eh, filtrar información basándome en el origen del nodo, de la información, es decir, eh, si yo tengo cinco proveedores hacia un solo nodo suscriptor, y yo podría querer filtrar información del nodo 2 por algún motivo, yo lo puedo hacer a partir de Postgres 9.5. PgLogical me permite hacerlo, pero necesito mínimo Postgres 9.5. Y además, a partir de esa versión de Postgres 9.5, PgLogical también me da un mecanismo de detección de conflictos. Finalmente, eh, voy a mencionar que PgLogical además puede replicar hacia Postgres XL. 9.5. Postgres XL es un fork de Postgres, un proyecto paralelo a Postgres, basado en Postgres, que permite hacer sharding, es decir, eh, tener una misma tabla distribuida en varios servidores. Bien. Ahora, teníamos el problema de esta farmacia, de esta distribuidora de, me de, de medicinas. Necesitábamos enviar información desde las farmacias hacia el central. Pero recuerden que eh, lo que queremos evitar es eh, que haya demasiado tráfico de red. Así que se buscaron qué tablas son esenciales para enviar. Y se encontraron que hay 21 tablas que son esenciales. Por lo tanto, cada farmacia se definió como un proveedor de estas 21 tablas. Lo que significa que estas 21 tablas envían esa información hacia el central. Son básicamente transacciones, movimientos de stock y cajas. Ojo, cada farmacia es independiente realmente. Es decir, si se va a la red, la farmacia puede trabajar. Cuando vuelve la red, la información se empieza a enviar. Y se envía al, al, al central, básicamente para mantener una historia de las ventas en el central unificada y para la contabilización, para lo que tiene que ver todo, también con declaraciones al SRI, etc. ¿no? También encontramos que hay cuatro tablas que se escriben en cada farmacia que también se deben enviar al central, solamente que esas también se envían de regreso esas van en dos sentidos. Estas cuatro tablas son bidireccionales. Se escriben en, en, tanto en el, la farmacia como en el central, mientras que las 21 anteriores solamente se escriben en las farmacias. Ya. Eh, y el central se suscribe... A estos eh, conjuntos de replicación definidos en cada farmacia, básicamente con una función como esta, llamando una función así, en la que le, le, le dice cuál es eh, la forma de conectarse y qué eh, replication sets o qué conjuntos de replicación va a traer. Con eso, básicamente tengo al central al servidor central como un suscriptor pidiéndole la información de estos conjuntos de replicación declarados a cada farmacia ¿Sí? ahí son 25 tablas que se están enviando desde las farmacias hacia el central obviamente eh, el tráfico de red aquí dependerá de cuán, de cuánta actividad haya en cada farmacia Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Bueno, el problema primario es que como yo escribo en cada farmacia y cada farmacia envía esa información al servidor central, pueden haber conflictos. Por ejemplo, la venta 1. La venta 1 estaría en todas las farmacias. ¿Cómo evito yo que al llegar al central todos me vengan diciendo soy la venta 1? Bien. Bien. Hay muchas maneras de lograr esto. Una manera es teniendo un campo que identifique a la, al punto de venta, al nodo. Al, al, que, que, sirva, que forme parte de la clave primaria. Lamentablemente Odoo no tiene eso. Pero Odoo sí tiene en casi todas las tablas un campo ID de tipo entero. Así que lo que hicimos fue asignar un rango a cada ID en cada farmacia ¿sí? al menos de, la, de las tablas que se van a replicar desde la farmacia hacia el central les dimos a cada farmacia un rango de 500 millones por cada ID parece poco pero eh, en estos dos años y medio la farmacia que más ha usado IDs ha consumido mil IDs en una tabla específica. Eh, significa que ellos eh, van a poder seguir trabajando de esta manera por lo menos unos 15 a 20 años más, sin ningún problema ni acercarse a los 500 millones. Por cierto, en todo este tiempo ya han aumentado de 40 puntos de venta a 80 puntos de venta, y, y siguen consumiendo solamente esa cantidad de ID's. Ok. Um, cada formación tiene un rango asignado de 500 millones. Si se requieren más puntos de venta, se pueden seguir creando. Por eso se cambió el tipo de dato a BigInt. Por eso nos aseguramos de poder crear múltiples tipos de ventas. BigInt es un tipo de dato tan grande, tan grande que es muy difícil agotarlo, ¿sí? eh, de hecho en este momento eh, esa distribuidora podría crear cerca de un millón de puntos de venta asignándole 500 millones de ID a cada una y seguiría trabajando tranquila um, o a la inversa podríamos haberle asignado eh, un rango mucho mayor 5 mil millones de IDs, 5 50 mil, 500 mil millones de IDs, y todavía podríamos crear unos 40 mil puntos de venta sin problemas. Bien. Um, yeah. eh, para todo esto, eh, se requirieron, no se requirió hacer eh, cirugía, eh, basta con comandos SQL que Pogues provee. Que me permite hacer este cambio fácilmente de entero a billing tanto en la secuencia como en la tabla determinar qué tablas si hay si hay tablas relacionadas en las que tenga que hacer estos cambios también y eh, asignarle a cada farmacia un rango específico todo eso se hace con consultas SQL en POGRES con eso, en esencia, eliminamos casi toda posibilidad de conflicto, porque cada farmacia escribe su propio rango. Y como cada farmacia es independiente, los datos no se cruzan en ningún lado. Así que, en esencia, tenemos eh, algo así. ¿Sí? Dos conjuntos de replicación distintos por cada farmacia, siendo enviados al servidor central. En cambio, el servidor central también necesita enviar cierta información hacia las farmacias. Por ejemplo, los precios, productos, si hay alguna promoción especial, etc. Son tablas referenciales y de configuración en esencia. Encontramos que hay 110 tablas que se escriben solo en el central que necesitan enviarse a las farmacias para que las puedan leer en esencia. ¿Sí? Eh, ahí se creó un nuevo conjunto de replicación y finalmente en el central también se encontró las mismas cuatro tablas que deben poder escribirse en tanto en el central como en las farmacias y se creó un nuevo conjunto de replicación por esas cuatro farmacias en el servicio central significa que yo tengo aquí cuatro conjuntos de replicación uh -huh bueno, no, son dos, dos conjuntos de replicación en el central y dos conjuntos de replicación por cada farmacia. Esa es el, la descripción correcta de esto. Y eh, en cada farmacia, yo ahora creo dos suscripciones en lugar de una, en... en en el caso de la información que se enviaba de la farmacia hacia el central, creé una sola suscripción indicándole los dos conjuntos de replicación que se iban a enviar. En el caso de las farmacias que van a recibir la información, no lo hago así. Creo dos conjuntos de dos su suscripciones distintas, una por cada co conjunto de replicación. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque uno de estos conjuntos de replicación, fíjense que dice el último parámetro, en lugar de estar eh, corchetes vacíos, dice all. Esto lo que le está diciendo es que la farmacia, la suscripción recuerden, consiste en que la farmacia le dice al servidor central envíame información. Pero este último parámetro también le dice, ¿sabes qué? Si tienes información que no fue generada por ti sino que la recibiste de otro proveedor, también envíamela en otras palabras si yo genero eh, creo un nuevo cliente en una farmacia, esa información se replica hacia el central y luego las, farm las otras farmacias le piden información al central y entre eso le dice, si otra farmacia generó información que es relevante para mí, también envíamela. De esa manera yo tengo eh, información que sube al central y se distribuye a todas las farmacias. Son esas cuatro tablas. Y tengo información que se genera solo en el central que se envía a todas las farmacias. A diferencia de la información eh, de ventas, por ejemplo, esa se genera en cada farmacia, se envía al central y no se distribuye a ningún otro lado. Ahí se queda. Y quedaría algo así en esencia. Es una tabla, las tablas que bajan, las tablas que suben y bajan. El suscriptor es un proveedor. Aquí, aquí surgen, eh, quería mencionar aquí, que también existe la posibilidad de conflictos. Como el suscriptor es un proveedor, es decir, cada farmacia en sí es un proveedor. Yo podría escribir por error en tablas que no debería. Por ejemplo, las tablas de productos, esas se deben escribir en el central. La información se replica a la farmacia o al punto de venta y allí yo no debería poder modificar la información de los productos. Pogres a mí me permite crear triggers, que se ejecutan cuando se replica información lógica. Entonces, yo puedo utilizar estos triggers para controlar la información que llega de otros proveedores, de mis proveedores, o puedo crear triggers también para impedir que yo escriba información en una tabla que no debería escribir porque localmente es de solo lectura. También puedo tener múltiples suscripciones de diferentes proveedores. Es como esto, ¿no? Aquí yo estoy creando una suscripción que recibe de cada farmacia. Los datos recibidos desde un proveedor pueden conflictuar con los datos locales. Ahí tendría que crear otro triller. Un detalle interesante aquí... Eh, Sí, aquí cuando cada vez que yo creo una suscripción eh, se crea en el proveedor un proceso que se encarga de enviar la información así que por cada farmacia hay dos procesos en el central que se encargan de enviar la información apropiada eh, con 40 puntos de venta no es muy importante son 80 procesos más en el servidor sin embargo eh, una vez que llegamos a los 60 puntos de venta en el servidor había una carga excesiva y esto es por una limitante en postres ¿sí? eh, ya eh, hace un año aproximadamente trabajamos para solucionar esa limitante y ya está eh, Contribuido a Postgres un parche para levantar esa restricción. Actualmente, eh, esta distribuidora tiene ya eh, 80 puntos de venta sin ningún problema porque está usando la versión modificada. Sí, uh -huh. y... sí. listo. Eh... Sí, de hecho, ya estaba terminando. ¿no? Eh, los problemas. Eh... Un proceso de transferencia de productos. Bueno, eh, la aplicación tiene que colaborar. Tengo que asegurarme que la aplicación eh, no haga cosas indebidas. Así que eh, lo ideal es tener el código fuente de la aplicación. Listo. En todo caso, eh, esto solucionó el problema a un muy bajo costo. Y, si, y, y sin importar si hay fallos de red. Listo. Terminé. Sorry, tuve que correr. Sí, qué, qué interesante la verdad, Jaime eh, la verdad es que con esto creo que se podría hablar muchísimo, muchísimo y es un tema muy importante porque recuerdo que hace un, algunos años se hablaba mucho de de la pérdida de información, de, de esa latencia que suele haber o de que uh -huh. no, no están con la misma información todos los puntos de venta sí. y que eso al final afecta la productividad de las empresas, sobre todo las que tienen servicios ah. distribuidos si no tienen todo centralizado. Sí, y exacto. en estos tiempos, pues, se busca ofrecer este tipo de servicios. Uh -huh. Entonces, no sé, Fran, ¿te gustaría comentar algo? Sí, sí, sí, este... Bueno, yo, yo, yo recuerdo un poquito bueno, de la época en que nos conocemos con Jaime allá por el 2002, 2003, por ahí eh, que había un motor de base de datos nativo, nativo para Unix, no voy a decir su nombre eh, que privativo, privativo. privativo, pero nativo para Unix entonces, y, que, y luego había para Linux también entonces ahí fue como que nos especializamos un poco en bases de datos bueno, el, la línea la siguió él yo me dediqué a otras cosas pero um, ese motor de base de datos podía hacer este tipo de cosas, esas replicaciones eh, eh, de, de una vía, de dos vías, anywhere para uh -huh. todos lados y, y, y algo particular también, que cuando se iba la, la conexión entonces empezaban a, a, a, a encolar y luego se despachaba la cola y bueno y que necesitabas tener una clave primaria, y más o menos. Uh -huh. Entonces es, sí. es interesante ver que Postgres, tiene estas cosas también y, y, uh -huh. y, y, y más bien ahí, ahí yo te quiero preguntar, en relación a eso, que tú creo que lo conociste también, eh, cómo funcionaba en, en ese uh -huh. motor de base de datos y PG Logical de Postgres, eh, en, se puedes hacer una comparativa, eh, eh, ¿qué tal? ¿Cómo es? ¿Qué pasa si se, si se cae la conexión con PG Logical? ¿Cómo lo maneja? Ya, a ver, eh, la configuración es mucho más simple en Postgres, <risa> empezando por ahí. Um, si se cae la conexión, básicamente guarda los datos hasta que los pueda enviar. ¿sí? Eh, nunca los lo desaparece. A, eh, eso eso podría ser un problema si tú no estás monitoreando, claramente, ¿no? en, en cualquier sistema. ¿no? Si, si tú no estás monitoreando un punto de venta que se cayó y deja el central de poderle enviar información, se va a acumular esa información y podría terminar llenándote el disco entonces eh, se requiere un buen monitoreo ¿sí? pero eh, eh, también es fácil decirle ya no envíe información no es es una función en esencia así que eh, yo diría que tiene todos los juguetes pero con mayor facilidad de configuración es resistente a fallos eh, no no falla así porque sí de hecho, lo no vi fallar solamente una vez y fue debido a un problema de hardware más que de, de, del producto. Ya, y como ya tenemos que pasar a la siguiente, una preguntita de, de un minuto, nada más. Uh -huh. este, cuando hablabas de, de, que, este, la, <ríe> un minuto, este, de que tenías que utilizar una clave primaria para la réplica y que tú no podías el, el ID de la venta eh, para que no se repita con otras farmacias, eh, utilizabas el ID único de, de, de, de uh -huh. la tabla. Este, uh -huh. y, y, y otra opción, ¿no podría ser este, un uh -huh. campo nuevo y que, que ese campo nuevo esté este estructurado, tenga el, el ID de la farmacia y el ID de la venta? ¿Un campo nuevo y se poner la clave, clave primaria? Sí, si lo conviertes en clave primaria, sí. sí. También podrías tener un UUID, un, un, un, un generar UUIDs, o generar tus propias secuencias usando el número de bits, coger los primeros bits del ID para contar las farmacias y el resto de para un ID generado. Ajá. Ya. Ok, bueno, gracias Jaime, Mari.